El curso de Community Manager es un curso que trae muchísimas herramientas para cualquier persona que necesite comunicarse con sus clientes o con usuarios de diferentes plataformas. A mí me dio muchísimos beneficios porque además en el curso hay muchísimos compañeros que vienen de otros sectores y otro tipo de empresas, entonces con sus preguntas el curso se ve bastante alimentado. Eh, yo soy del área de prácticas artísticas de la Universidad de Costa Rica y ahí me ha permitido, a partir de que llevé el curso, me ha permitido comunicarme mejor con los usuarios de nuestra plataforma, de nuestras redes sociales e incluso estamos en el proceso de crear una página web para tener mejor contacto con nuestros usuarios.